Hola, hoy quiero compartir con vosotros este vídeo. En él os quiero mostrar el uso de cuentos para facilitar el aprendizaje de los signos. En mi libro, Manos que cuentan, hay un apartado de cuentos porque me parece un recurso muy importante para usar con peques. Los cuentos son una gran herramienta que podemos usar desde el principio, desde que son bebés. Podemos usar diferentes formatos, utilizar cuentos con imágenes, cuentos con texturas, Cuentos sin palabras, revistas con fotos, cuentos inventados, como el que os traigo hoy. Es muy bonito ver todo lo que nos pueden enseñar, todo lo que podemos aprender, todo lo que nos pueden comunicar a través de los cuentos. En los talleres siempre os invito a inventar vuestras propias historias para poder mostrar esos signos con los que estáis trabajando en casa. Así que una vez más os animo a hacerlo, porque seguro que a los peques les va a encantar. Así que os voy a contar yo un cuento muy sencillo, muy fácil, para que veáis que vosotros también podéis hacerlo. Espero que lo disfrutéis y que lo compartáis. El oso Ramón subió la montaña más alta para calentarse al sol. Le entró mucha hambre y se comió una pera. Con la tripa llena, se quedó dormido junto a una piedra. Cuando se despertó, muy tranquilo, bajó la montaña más alta y observó la luna desde su casa.